en el capítulo anterior creamos una migración para crear la tabla POS con tres campos el campo ID, el campo Title y el campo Contenido y además dos campos más que son de fechas también creamos el modelo POS este permitía realizar la conexión de la base de datos usando Eloquent luego por último generamos un SID el SID nos permitió ingresar Tres registros como ejemplos ahora si vamos a la base de datos vemos que creamos la tabla post con tres registros de ejemplos para poder trabajar con ellos ahora en este video vamos a crear el controlador post controller para ello vamos a usar la consola de artisan dentro de la carpeta controller vamos a crear el controlador me voy a la consola y escribo php artisan, controller, dos puntos, make y el nombre del controlador que voy a crear, que se va a llamar post controller Presiono enter y se acaba de crear el controlador. A continuación vamos a escribir un poco del código dentro del método index, que es el primero que se invoca cuando hacemos una llamada get. Voy a crear una variable llamada post llamo al modelo post que habíamos creado y con el método al le digo que me obtenga todos esos datos que tienen la tabla post, todos los titles del contenido y lo almacene en esta variable. Ahora lo que tengo que hacer es pasarlo a una vista para mostrarlos. Para ello escribo return view make y usamos el método which y dentro de este le pasamos dos parámetros el nombre, el identificador lo voy a llamar post para recuperar los datos en la vista y el array con todos los posts ahora lo que tengo que hacer es crear la vista para mostrar todos esos datos para ello voy a crear la vista index voy a ir a la carpeta views Dentro de esta voy a crear una nueva carpeta para mantener todo organizado y la voy a llamar post y dentro de esta creo un nuevo archivo con el nombre index.blade.php index.blade.php Escribimos blade para utilizar el motor de plantillas del Laravel Lo guardamos y para... Recuperar y mostrar todos esos datos, vamos a usar un forage. Vamos a extender el out con la función de Blade que dice extend y en paréntesis el nombre del archivo Latchout. Está bien escrito no. ahí y la sección en donde vamos a inyectar todo el contenido dinámico que es, se llama sección la función y el nombre identificador que le pusimos es content y le decimos que lo que esté dentro de, de dentro de estas dos funciones es lo que se va a inyectar quiero recuperar todos los posts de la base de datos y mostrarlos en una lista entonces escribo ul voy a usar la función for each para mostrar todos los datos con la variable post que estamos pasando desde el controlador le digo que me los transfiera a otra variable llamada post finalizamos el for each y dentro de la lista le digo que me muestre el title de todos los posts entonces escribo post title que es el nombre del campo con el que habíamos definido en la base de datos title entonces recuperará todos los títulos y lo mostrará en una lista como creamos la vista en nuestro controlador tenemos que decirle cuál es el nombre de la vista que vamos a pasarle los datos y cuál vamos a llamar y dentro de make escribimos por un lado el nombre de la carpeta donde se encuentra la vista que se llama post entonces escribimos post y con un punto el nombre del archivo, que es index. Con esto le estamos pasando los datos a la vista index que se encuentra dentro de la carpeta pos. Guardamos y por último vamos a enrutearlo. Vamos a ir al archivo root y vamos a copiar esta línea que habíamos usado en los ejemplos anteriores, lo pegamos y lo que vamos a crear es un fragmento en la url para mapear. Es decir, cuando yo escriba post en la url... que me lo dirija hacia el controlador post que creamos. Y listo. Con esto ya podemos ir a nuestro navegador... ...y escribimos localhost... ...barra post. Y efectivamente me recupera todos los datos que se encuentran almacenados en la tabla post. Todos los titles me lo está mostrando en una lista desordenada. Y esto fue el capítulo 2 del CRUD en Laravel.